Y de las series porque usted lo pidió nos vamos a la internet ¡Cháquelo! siguiente buenas tardes eh, mira aquí no es una clínica de belleza y estética si necesita depilación láser vaya a la siguiente esquina no doctor soy un hombre lobo eh, sé sí, cómo sea bueno dígame sus síntomas pues últimamente siento dolor en mi estómago doctor pues cómo no, te lo pasas come y come. Cállate, déjale, sigo contando. ¿Mm? Lo siento, doctor. Como le decía, tengo molestias en el estómago. Mmm, estómago, ajá. Lo pasaremos a la máquina de rayos X. Así pagará más y sabremos mejor qué es lo que tiene. Tú lo que necesitas es una máquina de rayos XL. Jo, jo, jo. ¡Ja, qué gracioso! Mm, veamos, a ver... Mm. ¿Mm? Oh, usted, usted es un caníbal. Llamaré a la policía. Soy un hombre lobo, como gente. Mm, técnicamente es una subespecie o mutación humana, así que podría considerarse que es un caníbal. ¿Qué le pareció la animación que le acabo de presentar? Es un ejemplo de lo que las nuevas generaciones están creando. Un ejemplo de lo que gente con talento de este país propone en Internet. ¡Cháquelo!